En este último módulo, luego de haber hecho el rediseño de tu libro, vas a crear un video el cual grabarás utilizando alguno de tus dispositivos eh, que tengas a, a, al alcance y en la descripción de este módulo te vamos a dejar algunas recomendaciones de software, eh, principalmente software libre, que te van a ayudar a crear tu video. A continuación te voy a mostrar cómo subir tu video a YouTube, a tu propia cuenta de YouTube. En primer lugar, necesitas tener tu sesión iniciada en YouTube o en Gmail, por ejemplo, dado que pertenecen todos a Google, entonces se van a sincronizar. Entonces, luego de haber iniciado sesión, vas a estar en tu canal y aquí hay un icono en donde aparece una cámara de video con un, con un signo de más. Entonces le das clic y te dice ¿Quieres subir un video o hacer una transmisión en vivo? Nosotros le vamos a dar clic en Subir video. A continuación nos muestra la opción de seleccionar el archivo para subir o simplemente lo puedes arrastrar. Y además nos aparecen las opciones de privacidad. Que son muy similares a las que aparecían en la plataforma de GeoGebra. Por ejemplo está público, no listado que en el caso de GeoGebra sería compartido mediante enlace y aquí está privado y añade una opción que es programado, cierto, para que tú puedas ir programando cuando quieres que se publiquen tus videos, ¿ok? Entonces al final es un es igual a un público pero que se va que lo puedes programar, ¿ok? Entonces me voy a ir a mis carpetas en donde tengo un video, entonces tú ya cuando tengas tu video grabado, cierto, en la tarea anterior de este módulo vas a tener tu archivo y lo que vas a hacer es tomar ese archivo y lo vas a arrastrar hasta esta parte luego lo vas a soltar y ya se va a empezar a subir ¿Okay? aquí es muy importante que pongas un título cierto por ejemplo video sobre mi primer libro digital abierto y vas a poner una descripción ¿Okay? en este video les muestro detalle. Mi libro digital abierto sobre. Por ejemplo, el que creé como ejemplo de este taller fue sobre poesía. Ok, perdón. Poesía. Perfecto. Y aquí también, al igual que en las actividades y en los libros GeoGebra, podemos poner eh, etiquetas o palabras claves. Entonces voy a poner poesía, por ejemplo. Perfecto. Ahora, un aspecto muy importante es que te vayas a configuraciones avanzadas y aquí hay una opción de licencia y propiedad de los derechos, entonces todo este taller y todas las actividades que se promueven en el Centro de Cultura Digital tienen eh, un énfasis en promover la cultura libre y eso lo hacemos o lo hemos hecho en este taller a través de las licencias Creative Commons. Entonces los videos de YouTube también te permiten decidir si quieres tener que tu video tenga una licencia estándar de YouTube. O si quieres que tengan una licencia Creative Commons. Okay, de atribución. Perfecto. Entonces vamos a darle clic ahí. Y ya con eso puedes darle, eh, puedes ver todas las otras opciones. Pero la que me parece más importante. dadas los objetivos de este taller. Es que le pongas la licencia de Creative Commons a tu video. Y ya luego le vas a dar clic en publicar. Cuando ya esté publicado el video, te va a aparecer el enlace, el cual vas a poder compartir en tus redes sociales y esa va a ser la última parte de este taller. Entonces Espero que eh, a través de estos cuatro módulos hayas aprendido y te haya quedado muy claro cómo crear tu libro digital abierto, cuál es la importancia de las licencias Creative Commons para que nuestros recursos queden abiertos y por qué utilizamos la plataforma de GeoGebra para crear nuestras páginas, nuestras páginas y nuestro libro. Así que muchas gracias por haberme dado la oportunidad de compartir contigo en este taller y nos vemos en una próxima ocasión. Hasta luego.